Bienvenido a otro Experto Xbox, el lugar en donde resolvemos tus dudas. ¿Cómo puedo pasar mis capturas de juego a una computadora? Pasar tus capturas es muy sencillo, solo tienes que seguir estos pasos. Aprieta el botón Xbox, te vas a la quinta pestaña y vas a encontrar capturas recientes. Aquí tienes las capturas más recientes. Vas hasta abajo, mostrar todo. Aquí tienes todas las capturas que has hecho. Y aquí arriba, la cuarta opción, te salen en una lista. Seleccionas la que quieras y le das en Cargar en OneDrive. Después de hacer estos pasos, vas a poder ver tus capturas en tu computadora en OneDrive. Y tranquilo, lo único que tienes que hacer es iniciar sesión con tu cuenta Xbox. ¿Puedo utilizar los títulos que compre en PC o en Xbox Cloud Gaming? Xbox Cloud Gaming forma parte de Xbox Game Pass Ultimate. Esto significa que vas a poder jugar ciertos juegos que aparezcan dentro del catálogo del mismo. Pero los juegos que compres que tengan la leyenda Play Anywhere vas a poder utilizarlos en Windows PC o en tu consola Xbox. Solamente tienes que fijarte que tengan esta leyenda en la caja del juego o en la tienda digital donde lo compres. Si no cuentan con esto, solamente vas a poder utilizarlos en la plataforma donde lo compres. ¿Cómo instalar un DLC a una versión de juego que ya lo incluye? Esto lo puedes hacer desde tu biblioteca, solo tienes que hacer lo siguiente. Vete a mis juegos y aplicaciones, resalta el juego pero no lo inicies, presiona el botón de menú y te vas a administrar juego y complementos. Vas a tener la portada del juego del lado derecho, le das a y aquí te van a salir todos los contenidos descargables que hayas comprado y también te va a indicar cuáles ya están instalados y cuáles no. Si alguno falta por instalar, aquí mismo lo puedes hacer. <ríe> Sabía que estaban ahí. ¿Qué? ¿Que si se puede jugar en línea con Xbox Cloud Gaming? Claro. Recuerda que para acceder a Xbox Cloud Gaming necesitas una suscripción activa a Xbox Game Pass Ultimate, que también incluye Xbox Live Gold. Esto significa que vas a poder jugar en línea de forma cooperativa o competitiva con tus amigos. ¿Tienes alguna otra duda sobre tu Xbox? Déjala en los comentarios para que la respondamos y recuerda suscribirte para estar al pendiente de todo lo que pasa en el mundo Xbox.